Bueno, estamos en condiciones de decir Lina. que es... ¡Linda! Luna <risa> llena, vida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 Mi amor, para que pronto puedas conectar conmigo. No nos apresuremos, si en tus ojos hay sol, brilla nuestra esperanza, de rosa casa hoy. Yo te pido paciencia porque quiero aprender Me convierto en canguro Convierto en caulo y aquí me